Ha sido su turno. El alumnado ha elegido a su profesorado sobresaliente. Magistrales es una iniciativa exclusiva de la Universidad Politécnica de Valencia que reconoce la labor de toda una profesión, la docencia, de eso, bachillerato y ciclos formativos. A través de una encuesta realizada entre el alumnado del primer curso de todos los grados, distinguen a quienes les han hecho fácil lo difícil y les han transmitido la pasión por aprender. Es una persona muy empática que se preocupa mucho por sus alumnas, tanto del tema académico como, como del tema personal. Y bueno, domina muchísimo la materia y es una profesora 10. Pasión, entrega y complicidad con el alumnado son algunas de las claves para quien tiene el honor de haber sido elegido en cuatro ediciones. Le posee moltes ganes al meu trebaje. Eh, molta pasión, a mí me agrada mucho eh, enseñar y sobre todo me agrada mucho el tract en adolescents. Yo siempre baje en moltes ganes al institut. Si tinc algún problema arriba ahí se me obliga y me apasiona. A mí me encanta mi trabajo, me gusta lo que hago, eh, me gusta la enseñanza, me gusta la asignatura que imparto y mis alumnos dicen que es que le pongo mucha pasión. Eh, soy buena gente, eh, siempre estoy, estoy pendiente de ellos, de los que van muy bien y de los que no van tan bien.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 Algunos de los prescriptores de éxito futuro para el alumnado nos indican que, eh, pese a lo que se ha dicho siempre de que depende fundamentalmente del nivel cultural de los padres, pues hay estudios que demuestran que no, que depende del grado de implicación de los, de los profesores. Y una vez explicándolo en clase, me hizo mucha gracia porque un chaval de segundo de la ESO me dijo, Pilar, pues si eso es así. Estate segura de que vamos a ser todos millonarios y triunfadores, porque estaba convencido de que era una especie de talismán. Esta iniciativa llega a su quinta edición y tras dos años de parón por la pandemia, la entrega de distinciones ha vuelto a celebrarse en el Paraninfo de la Universidad. Un reconocimiento merecido y que además es necesario porque va a estimular además a todo este personal que verdaderamente hace muchísimo por el sistema educativo y por la sociedad. El reconocimiento ha recaído en personal docente de diferentes centros públicos, privados y concertados de toda la comunidad valenciana.